Está tomando la medida que pueda, está bien. Excelente, muy buena, muy buena, porque eso nos está ayudando para eh, ayudarnos con nuestra salud y cuidarnos más. Así que yo me encuentro muy excelente lo que el señor presidente acaba de hacer. Sabe que estamos en peligro ya en todos los países, entonces debemos cuidarnos. Bueno, yo pienso que era de, era de, antes de hoy, también, antes de tiempo que la verdad estaba esa medida, así también, son medidas muy buenas, así también, ojalá también nosotros comprendemos también, de, de, de, lo tomemos también, también, porque otros países organizados la hacen, porque en otros países no la podemos nosotros hacer también, así. Bueno, eh, está bien, está bien, porque que, eso es bueno, porque que esto es rápido, esto hay que tomar medidas drástica rápido, tú ves, eso que yo creo. No, no, no, está bien que él dijo Yo lo encontré que estaba bien que así se evitan Todas las enfermedades que hay Me pareció bien la medida del presidente Muy bien, gracias a Dios eh, Bueno, yo creo que Lo que él dijo estaba todo bien bueno, pues yo me encuentro bien Por un lado, ¿sabes por qué? Como el virus está regado Aquí en Dominicana ¿Está bien la medida? Lo veo bien Sí, lo veo bien. ¿Qué medida tú entiendes que faltó, que deben de tomar? Entiendo la medida que faltó, que, que si es así, es una, es una parte que como que va a estar como cerrado, pero no entiendo que pudiera ser todo, pudiera todo el mundo estar en su casa. Eso es lo que entiendo, que todo el mundo pudiera estar en su casa por ahora. Nada más tengo una sola palabra, todo lo que dijo estuvo perfecto. Porque él está preveniendo. Entonces... Hay que estar alerta, como ahí dice. Habló muy bien el presidente porque es el encargo de proteger a la población dominicana. Bueno, reguardarse y seguir los procedimientos del lugar para protegernos cada uno de los ciudadanos. Yo lo encontré bien, aquí no se puede reunir con muchas personas y hay que estar a distancia. ¿Qué medida usted cree que faltó? Bueno, que hay que repaidar. Y la, la gente que no esté trabajando hay que repaidarlo en algo porque nadie va a dejar morir en la casa tampoco. Eso está bien. Sí. Sí. ¿Alguna medida de que ahí No, creo que está todo perfecto, esta es la medida correcta que todos los países están tomando, o sea, estamos bien cuidarnos, protegernos. No, para mí esa medida tuvieron bien, eso es para que la gente tome la prevención necesaria, para que nos cuidemos mucho más, porque habemos personas que nos cojamos la cosa a veces de relajo, pero me, ahora mismo hay que ponerle mucha atención a lo que es ese virus. Bueno, yo creo que las medidas que se tomaron son las necesarias y la primordial por ahora mismo. Creo que el discurso del presidente fue, estuvo claro y la gente tiene que ponerle carta sobre el asunto a eso. Eso está bien, oye, por, por el presidente. Sí. Sí, señor. Yo lo veo bien. Yo veo que voy bien, alternativo. Porque eso... Un... Según dice el país, que hay que con, tratar de uno cuidarse, yo lo veo bien. Sí, yo creo que también la medida que he tomado, yo creo que está bien. Bueno, para, para yo decirte en el programa que nosotros tenemos, eh, saludamos eh, las medidas del presidente de la República, toda medida atinada a lo que acorde con las medidas que se han tomado a nivel internacional. Eh, incluyendo medidas que el presidente sorprendió como la medida de la suspensión de la clase hasta el 13 de abril y que los niños puedan mandar a sus padres a buscar el almuerzo, a buscar su desayuno que es una medida la medida de poner a disposición de la ciudadanía tanto el plan social de la presidencia como los comedores económicos eh, también medida como la de que los laboratorios privados puedan también eh, Tomar la prueba del coronavirus, pero siempre eh, supervisada por salud pública. Eso es importante. Y también, los una medida importante es que la persona que trabaja en el Estado eh, con más de 60 años no asista. Y si tienen enfermedades como diabetes, tampoco asistan. Y de congestionar las oficinas públicas solamente enviando un 50% de su personal. En definitiva, yo creo que el presidente fue un discurso histórico que la gente debe cumplirlo y debe saludarlo. Bien, continuamos acá. Gracias, a Arismendi, la antigua desde las Guaranas. Sí, sí. Eh, ahí podemos ver la lectura de la gente en torno a todo esto que ha estado pasando por allá.